poner al tanto de los abusos y atropellos que hemos sufrido nosotros como familia. Este Nosotros eh, estábamos ausentes de todo, no sabíamos eh, de las acusaciones. Sin embargo, ellos se han eh, se ha tirado a nuestros hogares a hacer revisiones que no deben de hacer. Eh, se han llevado eh, mis familiares. Tienen a, a la esposa de mi hermano desde ayer, tienen a mi madre desde esta mañana, e incluso fueron al trabajo de mi hermano mayor a buscarlo a él. Con, eh, sabemos que nosotros debemos de colaborar con las autoridades, pero si nosotros no sabemos de nada, ellos tienen que respetarnos nuestros derechos. y no eh, Ellos saben que pueden perjudicar a mi hermano eh, yendo hacia su trabajo, bueno, su deber no es ese, entonces yo quiero que lo pongan inmediatamente en libertad porque yo sé que ellos no tienen ninguna autoridad para tener a ninguno de ellos en su poder. ¿Qué, ¿Cómo se llama tu madre? Mi hermano se llama Henry Nelson Gutiérrez. ¿A qué se dedica? Él trabaja en, con los grises Y ellos fueron allá mismo a buscarlo hoy, ah, do, sí, donde Eufemio. Ellos fueron allá mismo al almacén de Eufemio a buscarlo. E incluso él no estaba ahí, estaba eh, llevando alguna mercancía. Y ellos fueron allá hasta esperarlo ahí. ¿Cuántas personas detenidas? De ellos familia? tienen tres personas detenidas y yo sé que eso no es, eh, que ellos no tienen autoridad no, no, no, no. para hacer eso, que eso es ilegal. E incluso de ir a, y presionar a mi madre que se pusiera ropa y sacarla desde su misma casa. Eso es un abuso. Y yo quiero que lo, lo liberten inmediatamente, que ellos no tienen ningún derecho. ¿De qué se acusa? ¿Yo? Según ellos, de que yo le pasé un arma de fuego a... Cuando no así, yo fui a, a, a coger una consulta para operarme de la mano. Y no conocíamos los saludes, Nada más. Pero dice que tú le pasaste el arma de fuego al ¿no es ¿cierto? No. ¿A qué tú, tú te ¿A qué tú te dedicas? A chiripiar. Que estoy. Y de esa mano. Tú dices que en ese momento tú estabas en una consulta. Entonces? No iba a coger una consulta. Entonces, ¿por qué decidiste entonces entregarte? Porque, no, porque soy inocente y no, no sé eso. ¿Por qué no están involucrando a ti entonces? Porque supuestamente me vieron corriendo y ¿quién no corrió ahí? Entonces, son un tiro ¿quién no corrió noticia? ¿Qué tú pudiste ver en el momento? Nada. Nada. ¿Tú lo conoces no o sea hablando? Sí, somos de base. Eh, compañero de la zona donde vive el que la policía acusa ...de haberle pasado el arma de fuego a quien hirió a varias personas en el hospital. Eh, los compañeros que forman parte del colectivo... ...en función de que tienen a su madre... ...a la, a la madre de la, del acusado detenida... ...y a otros familiares, sobre todo los de la madre que está muy enferma... ...que la comunidad se ha preocupado por esa situación... ...y que nosotros entendemos que es ilegal porque cada quien es responsable de sus hechos. Y entonces, eh, como parte de la Comisión de los Derechos Humanos, y dirigentes del colectivo y dirigente sindical, pues nos llamaron, nosotros llamamos a los en parte de la dirección del Comité de los Derechos Humanos. Aquí ahí estamos, está el, el Francis de Delo, está eh, Félix Reyes, está Rebeca y otros compañeros que formamos parte de la Comisión de los Derechos Humanos. Y quisimos entonces entregarlo a la fiscalía, que fue una sugerencia de los dirigentes de las juntas de vecinos de esa zona, que en vez de entregarlo a la policía, pues le entregáramos a la fiscalía.